Fisquita de matemáticas. Sexta temporada. Yo les voy a hablar de una aplicación de la topología algebraica a la neurociencia. En concreto, al estudio de la estructura del conectoma en el cerebro humano. Eh, la materia gris en el cerebro está formada principalmente por los núcleos de las neuronas, mientras que la materia blanca o conectoma es eh, toda esa red de fibras nerviosas que conectan esos eh, núcleos neuronales. En un cerebro humano hay aproximadamente 86 mil millones de neuronas y el orden de conexiones es incluso mayor. Por lo tanto, describir eh, punto a punto toda esa red de conexiones es inabarcable para los investigadores. Sí han podido hacerlo en el caso de un animalito un poco más sencillo. Se trata de un gusano que mide un milímetro de largo y tiene un sistema nervioso eh, que cuenta solamente con 302 neuronas. Están representadas ahí en ese grafo con un puntito y las conexiones entre ellas son aproximadamente 7.500. Mapear todo esto fue un proceso de más de 10 años y este trabajo de investigación se publicó en 2012, relativamente reciente. Entonces, como podrán observar, eh, el lenguaje de las redes y la teoría de grafos ha sido fundamental para el desarrollo de la neurociencia y ha permitido obtener... Eh, muchos resultados. Un grafo simplemente consiste en elegir una serie de vértices, que son los objetos que queremos estudiar, en el caso de las redes neuronales pueden ser neuronas o pueden ser regiones del cerebro distinguidas o agrupadas según los intereses. Y también hay que elegir unos vértices o segmentos que van a codificar la existencia de relación entre pares de vértices. Bien, eh, lo que ocurre es que... Eh, los recientes avances en el campo de la imagen a través de resonancia magnética han permitido que dispongamos de un volumen de información de neuronal muy grande y eso ha puesto de manifiesto ciertas deficiencias de la teoría de grafos para englobar toda esta información. Voy a intentar explicarlo con un ejemplo. Eh, supongamos que tenemos una pequeña red formada por tres neuronas eh, conectadas como aparecen ahí en ese grafo. La información neuronal de la que yo dispongo me dice que la actividad de las neuronas en el tiempo es la que representa esa gráfica. Vemos que aparecen unos picos de actividad que se van sucediendo, primero la neurona azul, luego la rosa, luego la naranja, y eso nos da una idea, una cierta idea de la estructura de anillo que tiene el grafo. Pero además yo puedo tener otra información. Eh, mis datos me pueden decir que estas neuronas son también capaces de tener actividad simultánea en base a un determinado estímulo, puedo impulsar al mismo tiempo. Bien, pues el grafo no distingue entre estas dos situaciones. Entonces aquí es donde los investigadores se han dado cuenta de que la topología algebraica tiene cosas que aportar, porque en topología algebraica manejamos unos objetos, que son los complejos simpliciales, que es una especie de generalización a dimensiones superiores del grafo. En este caso, para recoger esa información adicional que tengo, pues me bastaría con añadir una pieza de dimensión 2, es decir, relleno el triángulo y entonces eso representa esa interacción simultánea de, de las tres neuronas. Esto se puede generalizar para grupos de, de vértices de mayor tamaño, 3 cuatro, 5 vértices, y lo que haríamos sería ir añadiendo en nuestro complejo piezas de mayor dimensión. Aquí tenemos un complejo simplicial un poquito más completo que el anterior como ejemplo de lo que les he estado diciendo, aquí tenemos un tetraedro sólido que eh, representa que sus cuatro vértices interactúan simultáneamente. Tenemos dos triángulos, como el de antes, que están rellenos y tenemos aquí eh, unos ciclos huecos, igual que dentro de esta doble pirámide que también está hueca, que son cavidades en el complejo simplicial. Bueno, pues hay herramientas en la topología algebraica, como son los grupos de homología, que nos permiten detectar dónde están las cavidades en el complejo simplicial. El primer grupo de homología es el que recoge la información en dimensión 1 y es un grupo algebraico que tiene eh, dos generadores, uno por cada agujero. En dimensión 2 tendríamos un generador para el segundo grupo de homología. Estos grupos algebraicos se pueden calcular incluso con algoritmos informáticos y como decía, recogen toda la información del complejo. Bueno, en neurociencia hay más formas de construir eh, complejos simpliciales a partir de los datos. Yo he querido comentar brevemente esta, porque es la que utilizan los autores de este artículo, es un artículo muy reciente, se publicó el pasado mes de noviembre, y ellos lo que hacen es, eh, parten de una parcelación del cerebro en 83 regiones, y con 8 voluntarios a los que someten a una serie de resonancias magnéticas, ...recogen toda esa información y construyen un modelo... ...un modelo simplicial donde los vértices van a ser esas regiones del cerebro... ...y las aristas, las conexiones van a ser haces de fibras nerviosas... ...que cuentan al menos con una densidad mínima... ...su densidad tiene al menos un cierto valor... ...¿cuál es ese valor que elegimos para construir el complejo? Bueno, eso representa un problema y la solución es eh, elegir todo el rango de, de densidades con lo cual tendríamos muchos complejos, uno para cada valor de la densidad. Eh, quiero decir también que este, la, las densidades de las fibras nerviosas del conectoma se pueden medir también con unos algoritmos de trazados de fibras nerviosas eh, que se llaman tractografías, esto es una representación de, de una tractografía de, de un cerebro humano y nos dan información no solo de la densidad de las fibras sino del flujo de datos en el cerebro. Bien, pues como les decía, tenemos una serie de complejos que vamos construyendo cada uno en función de la, de la densidad de fibras nerviosas que queramos considerar. Si pedimos que para conectar dos eh, vértices haya una densidad muy alta, pues no vamos a tener ninguna conexión o vamos a tener muy pocas. Este va a ser el primer complejo, solo vértices. El X1 con un vértice y así voy añadiendo vértices hasta llegar al X9, donde vemos que aparece esto es un ejemplo muy sencillo ¿no? vemos que aparece ya un ciclo, un generador del primer grupo de homología pero en el siguiente paso, en el X10, cuando añado una nueva arista eh, ese ciclo desaparece, desaparece el hueco porque esta nueva arista me dice que tengo aquí un triángulo todo interconectado y en el otro lado también entonces relleno y ya no tengo hueco bueno, entonces ha sido un ciclo que ha vivido muy poco ha aparecido en el X9 y desaparece en el X10 eso ocurre en general, a medida que vamos añadiendo aristas en nuestro complejo, hay ciclos que aparecen y desaparecen, y lo que nos planteamos, lo que se, lo que se plantean ellos es eh, cómo recoger toda la información de las cavidades en el complejo simplicial a lo largo de toda la filtración. Eso se hace con una técnica, una, digamos una especialización de la homología, que se llama homología persistente, que es una rama bastante reciente de la homología, tiene aproximadamente 15 años, y nos permite estudiar las características de toda la red neuronal, abarcando todo el rango de densidades. La forma de presentar eh, la, la información que se extrae utilizando estas técnicas de hemología persistente, es mediante unos diagramas de persistencia donde vamos a poner un puntito para cada una de estas cavidades que aparecen a lo largo de la filtración de complejos, un puntito en el diagrama. El diagrama de la izquierda representa los ciclos en dimensión 1 y el diagrama de la derecha los ciclos en dimensión 2. Esto es lo que han encontrado los autores de este, de este trabajo que les comentaba. Aparecen en, con los puntos más gordos eh, los ciclos que tienen mayor persistencia. En el eje horizontal ponemos la densidad a la que aparece el ciclo y en el eje vertical la densidad a la que desaparece, entonces los que están más alejados de la bisectriz son los que tardan más en desaparecer y son los más relevantes en nuestro sistema eh, eh, neurológico. La conclusión, bueno, esto responde a una serie de ciclos dentro del cerebro, aquí los vemos situados en la parte de arriba, este de la derecha es el más relevante, el más persistente, dimensión 2, y debajo tienen una representación geométrica con los nombres de las regiones, eh, de las regiones dentro del cerebro que conectan. Eh, además, lo que han comprobado los investigadores es que eh, esta conclusión a la que han llegado es consistente con el escáner individual de cada uno de los participantes en el estudio y además con cada uno de los escáneres que se le han hecho a cada uno de ellos. O sea que efectivamente la conclusión es que sí, eh, tenemos una serie de eh, lazos que conectan re, eh, regiones corticales y subcorticales en el cerebro y que de alguna forma eh, ponen de, de manifiesto su relevancia a la hora de controlar ciertas funciones cerebrales. Hasta aquí es lo que dice digamos, eh, la topología, las matemáticas. Y luego, a partir de aquí, pues, también formulan una serie de, de hipótesis que, bueno, que eso ya eh, el tiempo dirá si se confirman o se refutan. Ellos dicen, por ejemplo, que algunos de estos ciclos podrían servir como biomarcadores para distinguir entre conectomas sanos y conectomas dañados. O incluso que la debilidad en alguno de estos ciclos podría estar relacionada con la esquizofrenia. Pero bueno, esto. Como les digo, ya no son matemáticas. Yo termino aquí y les doy las gracias.